Buen día mis estimados En el correo electrónico y en la caja de comentarios Me han llegado distintas interrogantes con respecto a qué ha ocurrido Con el lapso de declaración del impuesto sobre asociaciones establecido por ley Debido a la circunstancia de la cuarentena por el COVID-19 Sabemos que existen medidas en las cuales son decretos ejecutivos De paralización de actividades administrativas y comerciales y en la cual se ha visto afectado todo tipo de actividad muchos de los colegas me han venido preguntando ¿qué ocurre con el lapso de declaración? ¿se suspende o no se suspende? como dije, ha habido distintas medidas por parte del gobierno pues hoy, aquí en el TikTok Sesoral, vamos a conversar sobre ¿qué ha ocurrido con el lapso de declaración? y la pandemia del COVID-19 Les habla Juan Carlos Ron y sean todos bienvenidos a un nuevo micro del tip sucesoral El día de hoy vamos a conversar sobre un tema el cual es fundamental en los lapsos de declaración del impuesto sobre sucesiones aquí en Venezuela y el cual ahora también se ha visto afectado debido a las circunstancia de la pandemia del COVID-19 y los distintos decretos de cuarentena a nivel social que ha establecido el gobierno nacional Tomemos en cuenta que toda esta circunstancia del COVID-19 y el decreto de cuarentena por esta pandemia que nos está afectando a nivel mundial viene desde marzo del año 2020 y en el que han tenido que ser suspendidas todo tipo de actividades económicas, administrativas, de gobierno, culturales, deportivas, de toda índole obviamente hay muchas interrogantes que han habido durante todo este tiempo en el cual todavía continuamos en esta circunstancia de la pandemia donde se reportan muchos casos de contagios incluso ya ha habido casos de rebrotes y en la que en este momento la vida de muchas personas corre riesgo porque se encuentra latente ha habido personas que se han contagiado se han recuperado y han vuelto a contagiarse obviamente nuestro ámbito de sucesiones no escapa de esto y sobre todo porque muchos han sido los que me han hecho la pregunta de cuál es la consecuencia con respecto al lapso de declaración si bien es cierto que el gobierno nacional a través de los distintos decretos ejecutivos que ha dictado desde que se decretó la cuarentena desde el mes de marzo de este año 2020 y la renovación de estas mismas por parte del ejecutivo han hecho que estas actividades de carácter económico, de carácter administrativo, de carácter gubernamental se hayan mantenido suspendidas retomándose de forma paulatina a partir del mes de septiembre, octubre de este año distintos ramas del poder público además de las distintas actividades económicas y preguntamos nuevamente ¿Qué ocurre con las declaraciones de impuestos? Y en este caso, la declaración de impuestos sobre sucesiones. Para ello, necesitamos en este caso, y es menester, comentar, saber qué es lo que nosotros tenemos que definir como un día hábil. Si bien está establecido en el artículo 27 de la ley de impuestos sobre sucesiones, está el lapso para declarar el impuesto sobre herencias o sucesiones en el cual menciona lo siguiente, palabras más, palabras menos el lapso para declarar son de aproximadamente o son 180 días contados desde el momento de la apertura de la sucesión o desde el momento del fallecimiento del causante según el artículo 10 del código orgánico tributario que no ha cambiado incluso con la reforma de enero de este año 2020 indica que todos los lapsos que establezcan las leyes con respecto a declaraciones se contarán como días hábiles a menos que la ley indique otro tipo de días que pueden ser continuos por ejemplo entonces, tomando en consideración esto veamos cuál es la definición que nosotros tenemos que considerar como día hábil se define como día hábil a todos aquellos días del año en los cuales se debe trabajar quedando excluido de dicha afirmación los fines de semana es decir que los días hábiles son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes es importante señalar que los días hábiles antes mencionados son establecidos de acuerdo a la tradición de los países occidentales además de ello se debe decir también que los días hábiles en ocasiones se pueden ver perjudicados por algún decreto del estado en el cual se establezca una fecha específica como día no laborable y la misma coincida con un día hábil en base a lo que ya habíamos definido entonces en la parte anterior tenemos que verlo ahora desde el punto de vista legal y por eso vamos a invocar lo que establece el artículo 184 de la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras en la cual establecen los días hábiles y los feriados dice el artículo todos los días del año son hábiles para el trabajo con excepción de los feriados son días feriados a los efectos de esta ley los domingos el primero de enero, lunes y martes de carnaval el jueves y viernes santo el primero de mayo y el 24, 25 y 31 de diciembre las señaladas en la ley de fiestas nacionales los que se hagan declarado o se declaran festivos por el gobierno nacional, por los estados o por sus municipalidades hasta un límite total de tres por año. Durante los días feriados se suspenderán las labores y permanecerán cerradas para el público las entidades de trabajo sin que se pueda efectuar en ellos trabajos de ninguna especie salvo las excepciones previstas en esta ley. Ahora bien, tomando en consideración lo que dicta el literal C del artículo 184 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras hay que mencionar lo que establece la Ley de Fiestas Nacionales publicado en Gaceta Oficial número 24.541 y en la cual establece los feriados de carácter nacional, es decir, solamente aquí en Venezuela que en este caso serían el 19 de abril, el 24 de junio, 5 de julio, 24 de julio y 12 de octubre que son fechas de significativo contexto histórico para Venezuela y que están recogidos en esta ley de fiestas nacionales bien Visto todo lo que acabamos de exponer y además de ello, si ustedes desean, les recomiendo y les voy a dejar el link aquí arriba en el cual se encuentra el tip sucesoral donde menciono el lapso para declarar el impuesto sobre sucesiones Todas estas consideraciones hacen que justamente tengamos la circunstancia que estos 180 días que son hábiles que en la práctica son nueve meses en el conteo desde que la persona fallece hasta que se cumpla este tiempo son aproximadamente nueve meses bien, la pregunta que todos me habían hecho es ¿qué ocurre con este plazo? ¿qué ocurre con este lapso para declarar? si bien es cierto que han existido y que ha sido decretado por parte del gobierno nacional a partir del 14 de marzo del 2020 los decretos de cuarentena social de carácter general debido a la pandemia del COVID-19 ¿Qué ha ocurrido con el acto de declaración? Tomando en consideración que han cerrado los tribunales habían cerrado las oficinas públicas tanto de registros, notarías incluyendo también entes gubernamentales alcaldías y gobernaciones todo lo que era atención al público fue cerrado pero aquí hay una circunstancia y es el hecho que el CENIAT no había dejado jamás de trabajar a pesar de esto Jamás, incluso tomando eh, la circunstancia que estaba todavía corriendo el lapso para declarar el impuesto sobre la renta que en Venezuela vence a nivel general el 31 de marzo, es decir, que teníamos 15 días antes del cierre del año fiscal, antes del cierre del lapso para declarar este tributo que se había realizado por las actividades económicas del año anterior. En el caso de nuestro impuesto sobre sucesiones, este lapso nunca Señores, nunca se suspendió Jamás ¿Por qué razón? No solamente por el hecho que Algunas dependencias y sedes del CENIAT A pesar de los decretos De suspensión De, de medidas o de actividades laborales Se hayan dictado El CENIAT nunca dejó de elaborar En sus oficinas administrativas Claro laboraba de carácter limitado pero hay una situación que también muchos no habían tomado en consideración y es el hecho que declaración en el ámbito de las asociaciones se podía realizar fácilmente en el portal web de la página del punto declaraciones.ceniat.gov.be por lo tanto la declaración a partir del momento que había fallecido la persona Comenzaba ese lapso para hacer la declaración y podía hacerlo dentro de la página web del CENIAT en la comodidad de la casa Es decir, no era necesario salir a ningún lado, podía realizarse la declaración Otra circunstancia también es el hecho que dentro de ese lapso de tiempo no solamente está comprendida la declaración También está comprendido el pago del impuesto que se genere según el sistema es decir, dentro de ese plazo debe estar comprendido este proceso que es la declaración pero también lo que es el hecho del pago del impuesto entonces, dentro de ese tiempo se puede hacer claro, no, normalmente la declaración se hacía en la, en, en la computadora, en la, en la casa o en la oficina y realizábamos el pago en taquillas del banco pero debido a esta circunstancia de los decretos ejecutivos de cuarentena social por el COVID-19 también las atenciones en entidades bancarias fueron cerradas y fueron suspendidas Entonces tuvimos que en este caso amoldarnos a una nueva realidad como es el pago electrónico Pago electrónico que por cierto próximamente es posible que sea a más tardar dentro de dos tips o la semana siguiente a la emisión de este tip que podamos abordar este interesante tema de tomando en consideración nuevamente esta circunstancia del COVID-19 y no teniendo atención bancaria y otra circunstancia que ya en este caso es de la realidad de Venezuela debido a nuestra circunstancia económica en la cual no hay efectivo en la calle ¿cómo hacemos para poder pagar impuestos a las asociaciones sin tener efectivo? teníamos entonces que hacerlo por vía electrónica esto lo vamos a ver Próximamente en el TIC sucesoral, acá también Entonces, tomando en cuenta lo que les menciono Nunca ha sido afectado nuestra declaración de impuestos sobre sucesiones por los decretos Porque repetimos, siempre se ha realizado a través del de portal web oficial del seniat Desde la casa Nosotros lo que necesitamos en este caso es tener todos los datos de los herederos tramitar el RIF sucesoral podía ser en este caso que es el único factor en el cual nos tuviese obligado a realizar la gestión de realizar la planilla, crear la planilla, imprimir y gestionar el RIF sucesoral a través de la oficina del señal. En este caso, con la planilla se nos asigna el RIF y luego a partir de ahí ya era la circunstancia de poder realizar la creación de usuario y clave que por cierto está en los TIC sucesorales de este canal y luego de ahí, a partir de ahí, realizar todo el proceso de declaración teniendo de la mano todos los documentos que corresponden a los bienes que comprende el patrimonio del causante realizado este proceso de declaración, he hecho, y he hecho clic en el botón declarar ya lo que faltaba era la etapa del pago del impuesto que como digo puede ser de forma manual o puede ser de forma electrónica en la manual ya lo mencionamos no tenemos disponibilidad para poder acercarnos a una entidad bancaria porque está, está cerrada o su atención se encuentra limitada por estos decretos ejecutivos entonces lo que nos queda es realizar los pagos de forma electrónica que por cierto también se rigen bajo un cierto horario que por lo menos en una de las entidades bancarias que yo tengo la oportunidad de realizar estos pagos lo hace de 7 de la mañana a 7 de la noche en días hábiles también tomando en cuenta esto, luego de realizado todo esto ya como contribuyente yo he cumplido mi labor lo que queda de ahí en adelante ya sería la presentación del impuesto o de la planilla de impuestos junto con el pago ese proceso todavía no se puede hacer en la página web este proceso sí hay que hacerlo presencial y por ende las oficinas de señal el departamento de asociaciones de este ente tributario siempre ha mantenido las puertas abiertas para lo que es captación de la presentación de la declaración del impuesto por esa razón el las oficinas sedes del señal en los distintos estados del país siempre se han mantenido abiertas claro con un servicio al público de forma muy limitada y siguiendo los protocolos de bioseguridad entonces esto es lo que está ocurriendo realmente en este momento nunca ha cerrado la sede del señal tomando en cuenta esto que acaba de mencionar y que además de ello el lapso de declaración jamás fue afectado en ningún momento por los decretos de cuarentena social debido a que teníamos el instrumento de la declaración electrónica y ahora con más fuerza debido a esta circunstancia del COVID-19 y el, eh, en este caso el aislamiento social cada uno en su casa de poder hacer el pago de forma electrónica, que esto incluso a mí como experto en materia de asociaciones me ha tocado aprender y poder saber cómo podía hacer ese pago del impuesto de un tercero. En este caso yo como abogado tramitador de la declaración del impuesto y el pago del mismo poder pagar como un tercero por mis clientes que realizaban esta declaración. Mis amigos, esto es lo que les puedo decir al respecto desde el punto de vista de la práctica forense que me ha tocado realizar y que en cierta manera he tenido que aprender debido a esta circunstancia de la pandemia únicamente a través de la práctica forense es que he podido a través de esto poder llevarle esta experiencia a ustedes así que ya lo saben, conclusión señores nunca fue afectada la declaración, el lapso de declaración los que se encuentren con las circunstancias ay no, es posible que sí se ha sí sea suspendido debido a los decretos no, señores, eso es falso los lapsos siguen corriendo si una persona, por ejemplo, y este es el caso, uno de los casos que se estoy llevando falleció el 23 de marzo de este año el tiempo que me dice el sistema señal de vencimiento a estos 180 días es el 23 de diciembre y yo tengo que cumplir con esa obligación como tal ya hemos hecho la declaración, ya hemos cumplido hemos hecho un primer pago, vamos a un segundo pago que al realizar todos los pagos que corresponden a esta declaración estamos dentro del tiempo tanto, en su, tanto con este proceso declarativo como con la cuestión del pago ahora lo que nos toca es realizar la presentación que eso sí, la vamos a tener que hacer de forma personal, de forma presencial que en su momento ya tendrán ustedes la oportunidad de poder ver y presenciar mis amigos, si te ha gustado este video regálame un like no dejes de suscribirte al canal mis amigos, te habló Juan Carlos Ron que tengan todos un buen día nos vemos hasta la próxima esto es una producción de Socieja Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.